Bendiciones, les saluda Mariolita González. Quiero invitarles para que ustedes puedan visitar siempre Presencia Producciones. Y claro, ellos ahí con todo el gusto están para servir al pueblo del Señor. Así que bendiciones a todo el personal de Presencia Producciones. Que Dios los bendiga y adelante. Hasta luego.